Bueno, tu dron cuchina, vamos a hacer un lomo de cerdo mechado, desde cero. Eh, algunos le dejan grasa, pero yo prefiero, porque dicen, no, así queda tierno. Eh, no, le vamos a quitar lo que es grasa, grasa, y le vamos a agregar nosotros la grasa que queramos para hacerlo tierno o no tierno. En este caso le voy a sacar absolutamente todo esto y después le voy a agregar yo la materia grasa que quiero yo agregarle. O sea que ¿qué quieres vos? Bueno, ya ahí cortas si y cuando le sacas la carne ya lo tienes servido. ¿no? Eh, mira, que he eh, eh, estado buscando aquí por Amazon. Eh, las cosas de estas del volante y todo esto, primero hmm. me he encontrado uno a 90 euros con esto y esto. Hmm. O sea, me ha dicho Carola que si quiero me lo puedo comprar ahora, pero igual, pero porque igual, ¿ves? Han cancelado. ¿Vos tenés 90 euros? Sí, tengo 200 y pico. Bueno, después pues me fijo. Ya, pero mira, es que está muy barato. Igual sí. no hay precios como este. ¿no? O sea, después lo veo. A... Y luego me falta solo una caja de cambios que me trae unas 50, otras a 8, a 12, pero que solo viene con la cosita esta. Entonces no sé luego dónde pongo la cosita de eso y tengo que comprar luego una caja también. Vale, chao, cerrame ahí. Bueno, bueno, muy mal, eh. Bueno, seguimos sacando cosas. Tu dron cuchina. Vamos a sacar todas las grasas posibles. Esto después lo edito y lo, y lo quito, pero bueno. Ahí va. no necesitamos grasa, ya lo digo. La grasa se la, la vamos a controlar nosotros, la grasa, ¿vale? No la carnicería, el supermercado, ni nadie. La grasa la vamos a controlar nosotros. A mí esta grasa no me gustó nunca. La grasa de cerdo es casi, es como piel y no, no, me, no me da ninguna gracia. Entonces la voy a quitar. Se necesita para esto cuchillo muy afilado. Yo tengo cuchillos muy afilados, pero siempre me corto las manos, entonces como las necesito para otras cosas, la vamos a sacar más o menos, esta tela y ya está. Cuanto más afilado el cuchillo esto va a salir mucho mejor y se va a desperdiciar menos, pero bueno, ahí no pasa nada. Tiene unas vetas, ven? unas vetas que ahí les dejan que a mí tampoco me convencen se las vamos a quitar, a mí saben que como siempre digo ensalada de fruta carne, ensalada normal limpia ahí vamos, cuchillo en cruz otro acá, calculen hasta dónde, no ven que hasta el mango se pasa entonces le damos un poco menos ahí en cruz y abajo. ¿Vale? Y si queremos, para ahí, en cruz y para abajo. Ahí está bien mechadito. Esta grasa que queda, bueno, ya lo vemos. Lo que vamos a hacer es meterle bacon a esto, que es algo que le va a aportar grasa también. Por eso digo que la grasa la controlamos nosotros. Le metemos 4, 6 fetas de bacon para este trozo de carne. Va a ir bien. Igual después voy a hacer unas patatas y unos boñatos a los cuales les voy a poder agregar. Y acá voy a hacer un snack también con esto. Así. Este va a ser un, una especie de snack. Que lo voy a, a meter ahí para comerlo aparte. Vamos a mechar con bacon y con queso. Esto, como en tu primer noviazgo, ¿vale? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Hasta el fondo. Ahí vamos mechando. Calcular que después con el movimiento y con la cocción y todo, que no se salga, ¿vale? Ven con ganas. Y ahí. Le iba a meter queso, pero me parece que el queso se lo puede poner cada uno en el plato y se gratina. En mi caso con un soplete. Le gratino el queso y mejor que aquí se termina saliendo todo y se seca. Y al final... Ahí va. Ahí tenemos la carne de cerdo mechada, y no hay que hacerle mucho más, tenemos esto, esto, me lavo las manos un segundo, le vamos a poner una base de, de mantequilla a la fuente y a la carne. así ah, por ahí un poco de mantequilla también se hace con el pollo para los que no saben se pone manteca al pollo se lo hacen en algunos lugares de restauración pero bueno ahí va un poco de manteca así de exagerar, porque gracias ya tenemos, y lo que vamos a hacer con esto es así, ahí, y después este va a ir ahí, vale, le ponemos un poco por encima, pero en el horno se va a hacer un vapor de la manteca, y va a ser más que suficiente, van a escuchar un zumbido constante, porque hace muchísimo calor, vale, estamos en verano europeo, a 30 grados en el comedor y debe haber unos 35 aquí en la cocina entonces puse aire acondicionado y un ventilador que me meta ahí de frío aquí que me lo han movido por eso me estaba muriendo ahí estamos, tenemos el bacon, acá mechado, eso va a ir al horno, y aparte, para acompañar, vamos a encajar dos patatas, es suficiente porque están bastante, bastante grandes, y un boñato, todo al horno también, el boñato se va a hacer antes que la patata, o sea que tenganlo en cuenta, Pero en y eso así a el bastoncito se le hace... no se cocina en caldo se le hace un caldo aparte y se le echa por encima en agua caliente un dadito y se le echa por encima de la carne. Queda brutal. Tu Cuchina, mirá. Mirá, mirá. ¡Fua! Mmm. Cerdo mezclado con bacon. Con papas. Y boñatos. Brutal. Voy a dejar un poquito más el lomo. Unos 10 minutos más y ya lo saco. Y saco las patatas y los boñatos ya mismo. Mmm. Una manteca. Voy a preparar el caldo para echarle por encima. Y esto está brutal. dron cuchina. Mmm, mmm. Papá. Uh. Eso. Vamos a quitar un extremo. Para ver si está bien cocido. Perfecto. Se ha cocido perfectamente todo. Lo que tiene el cerdo que se hace mucho más parejo y a otra velocidad se hace antes. Entonces es más fácil trabajarlo, más fácil hacerlo. Para la cocina de tu en 10 minutos es mucho mejor. Aquí tengo un caldo. Que le va a aportar algo de sabor. Y para que no esté tan seco, ¿vale? Ahí, perfecto. Y a esto le vamos a poner un pelín de sal. ¡Ah! Me quemé el codo. la! Bueno, le ponemos ahí sal, un poco de sal. Vamos a echar un poco de ajo que se va a disolver en el caldo. ¿Vale? Porque si lo cocinamos se quema. Le vamos a poner un pimentón. le va a dar color y sabor. Ahora con los vapores también se va a cocinar junto con el ajo. Y no necesita más nada. Esto ahí lo dejamos un poquito. Le vamos a ir volcando el caldo. Un lomo de cerdo. A la mantequilla. Con ajo, pimentón. Un caldito, ya está cocido por dentro, por fuera, por todo, pero le damos ahí. Y a cada plato le vamos a poner un poquito de este sabor, inclusive sobre las patatas, para el que quiera. Le vamos a poner un poco de este caldo y lo voy a mezclar con el otro caldo, para que le dé un, un toque. Entonces lo voy a platar y ya veremos las fotos. Tu dron. Cuchina, tu dronáutica, tu literatura, tu dron, tu dron, tu dron y todo lo demás.